Y J de para desarrollar las reuniones de comisiones comunitarias vía remota mediante la videoconferencia de la decimosexta legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Me permito solicitar respetuosamente ubicarse en un inmueble, mantener encendida su cámara durante toda la transmisión y evitar trasladarse. Asimismo, conforme el artículo 11 de los lineamientos referidos,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 Orden del día conforme al cual se llevará a cabo presente de la presentación reunión de comisiones. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna, presentada por el diputado Edgar Humberto Gás Carceo, presidente de la Comisión de Salud. <coughs> Y asistencia social de la 16 legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. 5. análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. Y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma. Presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimosexta legislatura del Estado. Seis, intervención de las y los ciudadanos diputados. Siete, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sí, Sirva a cumplimiento cumpliendo el primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Salud y Asistencia Social. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Mora presente. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Chelesque presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Habiendo quórum, se instala la reunión por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 10 con 47 minutos del día 8 de febrero de 2022. Diputada secretaria, continúe en el siguiente punto. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna presentada por el diputado Edgar Humberto Gás Carceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que haga eh, sus observaciones al respecto. No se escucha al licenciado Layo. No, no no tiene activado el micro. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Eh, como recordarán las y los integrantes de esta comisión de salud, en la pasada reunión de trabajo de esta comisión se llevó a cabo el análisis correspondiente por parte de esta dirección de análisis jurídico legislativo, estimándose que en términos generales la iniciativa en análisis eh, resulta viable y procedente, teniéndose tan solo algunas cuestiones menores de... De forma, toda vez que este, vale mencionar que esta iniciativa lo que pretende es incluir de manera formal el, el tratamiento y atención de la, de la diabetes mellitus como una más de las obligaciones que conforman esta ley. De esta manera, esta comisión llegó, tomó el acuerdo de pedir la opinión técnica de los principales operadores jurídicos interesados, siendo este la única, eh, eh, pues el único tema que se encuentra pendiente al respecto. Perdón, perdón por la, la intervención. Estamos en el tema de la lactancia materna eh, bueno en ese caso este es exactamente la misma situación diputado en ambos en ambos temas estaba pendiente conocer la opinión técnica de las instancias correspondientes. Gracias eh, me permito solicitarle a la Secretaría Técnica al licenciado Juan Andrés si nos pudiera comentar a qué instituciones le hemos pedido eh, y si tenemos respuesta. Eh, para sus observaciones en cuanto a esta iniciativa de reforma de la ley en materia de lactancia materna. Creo que sí, diputado. desde el día 4 de enero del 2022, se le solicitó a las, a las instancias correspondientes como CESA, CIPINA y el Colegio Médico, nos brindaran sus observaciones correspondientes a esta iniciativa, siendo CESA la única eh, instancia que respondió. Y nos hizo llegar eh, sus observaciones. Diputado, es cuánto eh, Una pregunta, estas observaciones ya la tiene la eh, dirección de análisis jurídico. Así es, dip. Entiendo que la, las observaciones, porque yo también recibí las observaciones por parte de CESA, es prácticamente eh, un impacto presupuestal, lo que nos lo que nos está presentando, no, no. No tanto eh, comentarios al respecto de la iniciativa. Y también eh, recuerdo que hace aproximadamente dos meses cuando era otra iniciativa, pero en el mismo sentido, en el tema de lactancia materna, este, ya nos habían presentado también sus observaciones el sistema CIPINA. ¿Es así? Es correcto, diputado. Entonces, si me, eh, me permite la dirección jurídica, eh, lo que podríamos hacer es darle más tiempo a la dirección jurídica para que vuelva a, a estudiar estas observaciones y saber en qué punto se podría proceder en, en cuanto a esta iniciativa. No sé qué le parezca, licenciado. Sí, diputado, claro que sí, este, de la manera que ustedes este, lo consideren conducente, podemos analizar más a detalle estas observaciones, como bien como bien menciona, este, la iniciativa que estuvo usted a bien presentar y que es la que se encuentra en análisis ya había sido anteriormente atendida y originalmente se trataba de la expedición de una nueva ley integral en materia de lactancia materna. Sin embargo, en función de lo, del análisis y de las observaciones realizadas especialmente por esta dirección jurídica en, en aquellas reuniones, usted tomó la decisión de retirar esa iniciativa para presentar una reforma integral que tocara diversas leyes para fortalecer de esta manera eh, en los alcances jurídicos que se pretendían realizar. Eh, efectivamente, como usted menciona, de manera informal recibimos en la en la dirección eh, la opinión que vierte eh, la, la Secretaría de Salud y como usted menciona, este está pues, lejos de ser una opinión, es más bien un, un análisis de impacto presupuestario que tendría la implementación de esta sin embargo, este, sobre el particular, pues, este, buena parte de las observaciones, comentarios y opiniones que se recibieron en análisis del anterior estudio de la iniciativa original ya fueron incluidos en la nueva iniciativa que usted presentó. De esta manera, pues, este, a reserva de analizar más a detalle este, eh, este documento recibido por la Secretaría de Salud, este, pudiéramos estar en, en condiciones de brindar una opinión más a, a más a detalle. Excelente, excelente, licenciado Layo. La verdad, yo le agradezco mucho a la Dirección de Análisis eh, Jurídico Legislativo por todo eh, el interés que le, han, que le han puesto a estas eh, iniciativas. Que, como bien dice el licenciado Layo, originalmente la presentamos por parte de los integrantes de la Comisión de Salud eh, para presentar una ley de lactancia materna y lo que se consideró que era eh, mucho más viable nada más hacer algunas reformas, pero siempre conservar el espíritu que tenía la eh, iniciativa original. Entonces, lo que vamos a hacer, eh, déjenme comentarles también a mis queridas compañeras integrantes de la comisión, que lo que nos envió la Secretaría de Salud es prácticamente un impacto presupuestal, desglosando eh, cada uno de los puntos que ya incluye estas iniciativas, esta iniciativa, eh, y haciendo un cálculo de lo que podría... Eh, eh, tener repercusión en cuanto a monto. Estamos hablando de más o menos 6 millones de pesos, que es lo que ellos presupuestan de manera anual para eh, tener sobre todo mayor promoción y eh, en cuanto a la lactancia materna y sus beneficios. Sin embargo, pues bueno, vamos a dejar este tema para un eh, eh, una sesión posterior y si en dado caso, que en esa sesión posterior, ya conociendo esos datos sobre el tema de impacto presupuestal Pudiéramos sacar dictamen, pues adelante, pero mientras tanto, vamos a pasarla a una siguiente sesión, si ustedes me lo permiten. Diputada Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto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 de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que haga sus observaciones al respecto. Con su venia, diputado presidente, tal y como habíamos mencionado, es el mismo caso de la iniciativa eh, abordada en el punto anterior, que se trató inclusive este, en el mismo en la, en la misma sesión de trabajo de esta comisión, y se pidió la opinión de las instancias técnicas correspondientes, tal como habíamos mencionado, la iniciativa pretende incluir de manera formal el tratamiento y atención de la diabetes mellitus como parte de esta de esta, de, de esta ley esta dirección jurídica como había yo ya expresado no tenía mayores este, observaciones más que pequeñas y menores cuestiones de forma y, y en base al, a la opinión recibida y que nos fuera compartida este, por la vía económica por parte de la Secretaría Técnica, la Secretaría de Salud tampoco tiene mayores objeciones e inclusive afirman que todas estas acciones ya se llevan actualmente a cabo, por lo que no tendrían ellos mayores inconvenientes de que se incluya de manera formal, sino que por el contrario, tal decisión inclusive fortalecería de manera importante tales acciones. Es cuanto, diputado. Entonces, licenciado Héctor Olayo, entonces estaríamos, en el caso de esta iniciativa, estaríamos ya en condiciones de poder mandar elaborar un dictamen. Sí, por supuesto, diputados. Si ustedes en caso así lo consideraran conducente, pudiéramos estar eh, enviándoles un proyecto de dictamen a la brevedad para que pueda ser este discutido y en su caso aprobado en una siguiente reunión. Excelente. Eh, diputadas, ¿qué les parece si pudiéramos someter a votación de, de ustedes, a consideración de todos ustedes, que pudiéramos mandar elaboración de dictamen para posteriormente pues, tener conocimiento de ello y poder llevar a cabo una votación del mismo en la próxima sesión? Sin problema, diputado presidente. Entonces, si les parece, hay que hacerlo a votar. Eh, Por favor, diputada secretaria, sobre la votación, la elaboración del dictamen de la presente iniciativa. Se somete a votación, se envía a la elaboración de dictamen de la iniciativa en análisis. Comisión de Salud y Asistencia Social. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Presente. A, favor, no. a Diputado a favor o en contra para. A favor, a favor. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Presente. Ay, no. A favor. Gracias, diputada. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Chilesque, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Cristina Torres Gómez, Torres, a favor. ¿Algún diputado o diputada falta por votar? Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los y las diputadas presentes con cuatro votos a favor. Perfecto, se manda a elaboración del dictamen. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que todos los puntos del orden del día han sido votados. El siguiente punto es la clausura de la presente reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se clausura la reunión de video, por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 10 horas... Y nueve minutos del día 8 de, de 2020. Agradeciendo la presencia y apoyo de mi compañera Iris Mora y la diputada Tiara Chen. Muchísimas gracias diputadas y por supuesto todo el equipo técnico, eh, eh, el de proceso de comunicación social, de eh, análisis. Gracias diputada María Cristina Torres Gómez. Todos que tengan un bonito día. Muchas gracias a todos gracias. Que la pandemia no ha concluido, que por favor no bajemos la guardia. Así es, muchas gracias. Muchas gracias.